El Ministerio Público, en coordinación con la Policía, como ya se había referido, ha procedido a realizar eh, rastrillajes e inspecciones por eh, inmediaciones del río donde presuntamente hubiese arrojado el padrastro a la menor. Eh, es en ese entendido que en fecha 5 del presente mes se ha logrado dar con el paradero de restos óseos en el mismo río, solo que Cuenca abajo. Eh, no podemos dar un informe apresurado en relación a que pueda pertenecer a la menor pero por las características óseas eh, lo, estos restos corresponden a un infante entonces nos hace presumir que probablemente sea la niña además de estos restos se ha encontrado un buzo y ropa interior de la misma El día de ayer ya se ha dispuesto a la realización de dos pericias una es la pericia antropológica a efectos de que funcionarios del IDIG puedan establecer eh, si los restos óseos pertenecen a un niño o niña, si es, pertenecen a un menor o a un adulto y también la posibilidad de que nos puedan dar la data de, de estos restos. Y en el tema de genética se ha dispuesto que se pueda establecer una comparación genética con la madre que ya se hizo presente, a efectos de que pueda eh, colectarse muestras de estos restos óseos y de la madre y poder eh, hacer la relación correspondiente.